muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal en esta ocasión os traigo el lance de un búfalo africano albino y sin más preámbulo comenzamos tenemos delante hay un búfalo albino hago el lance con el arco recurvo y flecha de 700 gramos y vamos a decir a Perrete que, que lo busque ya vemos cómo ha caído nuestro búfalo venga Perrete, búscalo Perrete nah, sale corriendo a buscarla la huella de sangre y no se ha dado cuenta que lo tenemos aquí pero bueno, vamos a esperar a que venga Perrete venga Perrete, encuentra muy bien, tío, ya lo has encontrado Un, una hembra nivel 2 una platita, muy bonito, De luego tiene una capa preciosa, vamos a, a disecar a este animal vamos a felicitar a Perrete y después nos iremos a una galleta Perrete, después nos vamos a ir al, al pabellón de trofeos para colocarlo en en por soporte ya estamos aquí en el pabellón vamos acercamos a acercarnos a la puerta, vamos a abrir el pabellón abrimos la puerta abrimos la leche que nos pega venga, vaya por Dios abrimos la otra y vamos avanzando madre mía despacio creo que voy a tener que ponerme a correr porque si no, no no vamos a llegar si así sí, venga vamos a ir a correr y vamos a buscar un hueco que tengamos para para poner nuestro albino, aquí ven los trofeos que he ido cazando todos estos han la mayoría han salido en vídeo podéis ver los vídeos en el canal y yo creo que aquí en esta sala tenía tenía un hueco si sí, efectivamente tenemos un hueco, vamos a poner mo modo edición, ya nos aparece ahí y vamos a, a colocar nuestro albino, lo colocamos y vamos a poner la poción tengo que cazar dos leonas hembras porque quiero hacer un, un multisoporte, así que ya colocaré el león y el búfalo que hay que hacer el otro día para hacer un multisoporte.